Soles, los sí. y, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah Noche sin poder comer, yeah, comer, yeah, yeah. Yeah. <risa> yeah, yeah No dan ganas de volver, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah Yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. Mis chicos si tienen fe Rolling, rolling con mi gang No sabemos que es perder ah, no. No. Trabajando hasta el amanecer No dejo de pensar en lo que voy a hacer Si detenerme o permanecer Quedarme al frente o desaparecer Estoy en busca de mi Golden Chain de plane. Yo no voy lento voy a 180 con unas dos tipas al 100 Ando sin piso yo no pierdo tiempo recojo monedas soy Sonic No pierdo plata en Gin -tonic. Ando salvando mi money Yeah, yeah, no yeah Price on my head, yeah They wrong in a man, yeah Yeah, long yeah. night nights, yeah. yeah Tryna get better. Get me ahead, yeah, yeah Diamonds dripping, so you know my life is pricey I Do it now, won't regret it when I'm 90 Get a ticket, wait in line to catch a blessing Get some money, everybody wanna check, yeah Ganas de volver, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Mis chicos si tienen fe, Rolling, rolling con mi gay No sabemos que es perder, no Yeah, they wanna check, I'm mostly slept on but I can't get no rest I'm gon' make it all the way or I'm gon' be your man I'ma make it, ain't no second guess, yeah My brothers, I'm gonna chase a bag. Yeah, yeah, yeah. Stevie Wonder, I don't check the tag. Yeah, yeah, yeah, yeah. Stevie Wonder, I don't check the tag. Yeah, yeah, yeah, yeah. With my brothers, I'm gon' chase the bag.